Lectores, vamos a continuar con la semana de los Book Tags, el día de hoy vamos a continuar con uno que les mencioné ayer que alguien me había etiquetado en varios y pues bueno, este es uno de esos videos, estoy hablando del de canal de PoemTube. No me acuerdo cómo se llama la chica del canal, pero me encanta. Obviamente por el nombre ya se dan una idea de que en algún momento van a hablar de poemas y honor a quien honor merece. Gracias a ella conocí los poemas de Lovecraft. Ella fue la que me introdujo a los poemas porque creo que me comentó en un video que hice el año pasado sobre cómo leer poesía. Y pues bueno, ella me dijo que por lo que yo había explicado de los poemas que me gustaban, Lovecraft podía agradarme y... Pues sí, Lovecraft es mi autor favorito y gracias a ella conocí sus poemas, así que tenía muchas ganas de responderle a este video, ya lo estoy haciendo de Poemtuk. y bueno, tenía... Miedo, tengo que aceptarlo porque son 12 preguntas Es el book tag de el resumen de lecturas de medio año Así que imagínense desde cuándo me ha de haber tallado Pero bueno, según yo no había leído tantas cosas para completar las preguntas Incluyendo cómics y manga que voy a estar comentando aquí Pero al parecer sí, ya cuando me puse a hacer a responder mejor dicho las preguntas Me di cuenta que sí lo completaba Así que aquí está y vamos a comenzar Pregunta número uno ¿Mejor libro que has leído en lo que va de 2017? Sin pensarlo amiguitos con los ojos cerrados de Graveyard Book de Neil Gaiman. Este libro está a otro nivel. Está en el ciberespacio dando vueltas. No sé, este libro es hermosísimo. Bueno, no está es en el ciberespacio, está en mi corazón. Tanto así me gustó que me robó el corazón, me lo destruyó. Lloré muchísimo en los últimos capítulos de este libro... Neil Gaiman es de mis favoritos y este libro Pasaba a ser mi libro favorito de Neil Gaiman Anteriormente estaba uh, El Océano al Final del Camino pero Llegó Silas, llegó Bob y toda su familia Y le dijo, bitch, hasta para allá <ríe> Y bueno, este libro es lo mejor Que he leído, creo que va a ser mi libro Favorito de 2017 y no dudo Que conforme pase el tiempo Se quede en la lista de mis libros favoritos de toda la vida El libro del cementerio es Hermosísimo Así que tenía que estar en la primera pregunta La segunda es Mejor secuela que has leído en lo que va de 2017 Creo que en lo que respecta a libros No he leído ninguna secuela o continuación de algo Pero en mangas sí Y tengo que poner volumen 6 de Neo Genesis Evangelion Yo no estaba preparado para lo que pasa aquí amiguitos Estos dos personajes son los protagonistas, por así decirlo, de este volumen. A ella lo habíamos conocido antes. Ella no me acuerdo si había salido, pero aquí toma mucho protagonismo Y bueno, este volumen es genial. Creo que este es un volumen que puedo leer sin necesidad de haberme leído los otros anteriores. Porque es como que una historia contenida. Obviamente tienes que leer los anteriores para entender todo lo que pasa aquí, ¿verdad? Pero creo que ahora que ya leí todo, puedo retomar este. Y no sé, lo que pasa aquí es demasiado, demasiado... No les quiero dar spoilers, pero es demasiado, me llegó al corazón lo que pasa aquí y obviamente tienen repercusiones en la forma de actuar del protagonista, que por lo que he visto lo entender, muchos odian a Shinji, creo que así se llama, pero bueno, el volumen 6 de, del manga de New Genesis Evangelion me llegó al corazón y tenía que ponerlo aquí. Tercera pregunta, libro que salió este año Que no has leído, pero que mueres por leer Les voy a poner aquí una imagen porque no me acuerdo Del nombre completo y del nombre del autor o autora. pero se llama OVNIS Ya vi por ahí en las redes sociales que se lo han Mandado a varios booktubers, pero bueno eh, OVNIS Es una recopilación de, no sé muy bien Cómo está estructurado, si es un artículo Si es algo seguido, pero creo que es No ficción, y decía por ahí En la portada que creo que alguien de gobierno De Estados Unidos estuvo... Trabajando junto con el libro Golpeé el micrófono Y pues ya saben que a mí me encanta El tema de los ovnis Las conspiraciones que tienen que ver con extraterrestres Son de mis favoritas Así que me muero por leer este libro Y estoy esperando a que llegue aquí a mi ciudad Cuesta casi 500 pesos Pero amiguitos tengo que tenerlo porque suena muy muy interesante. Pregunta número 4, mayor decepción en lo que va de 2017. Por suerte solamente he tenido dos libros que me han decepcionado este año y uno fue a principios del año, fue mi primera lectura. Círculo diabólico de Peter Straub. Este autor lo he escuchado muchísimo en la comunidad de terror y suspenso de Booktube. Y bueno, le tenía ganas este libro, la contaportada suena muy bien, pero la historia es demasiado, a mí se me hizo demasiado aburrida. El autor escribe bien, crea personajes interesantes, pero describe tantas cosas, ya han pasado como ocho meses y no supero que aquí hay dos páginas en donde el asesino habla con el recepcionista de un hotel para que lo registre, y de eso hablan de que lo van a registrar de cómo está el día de qué está haciendo que se si está de vacaciones el recepcionista nunca más vuelve a salir en el pinche libro ni siquiera corriendo gritando no vuelve a salir no entiendo por qué hay dos páginas describiendo esa conversación así que esta ha sido mi peor lectura mi mayor decepción en lo que va de este 2017 y como les comenté por suerte fue la primera la siguiente pregunta es eh, la mayor sorpresa que hayas tenido en lecturas de este 2017 Picnic en Hanging Rock Esto fue una sorpresa de la noche a la mañana, un día mi querida, la única para mí, la reina de booktube, vikinga lectora, subió un video en donde hablaba de literatura de terror horror en Australia y mencionó a Picnic en Hanging Rock. Lo busqué en internet, lo encontré y el día siguiente ya lo estaba leyendo y oh Dios mío santo. La prosa de la escritora en este libro es magnífica, es cautivante, es casi hipnotizante. Creo que ese es un libro clásico dentro de la literatura australiana y se nota cuando le estás leyendo. Tiene esa vibra de libro clásico que es jodidamente impresionante. El misterio, el suspenso, el terror que maneja el libro es demasiado genial. Y hasta ahora esa ha sido mi mayor sorpresa. Picnic en Hanging Rock. La siguiente pregunta es ¿Nuevo crush literario? Y esto va a sonar muy raro, pero es... Vilma Picapiedra del de cómic de los Picapiedra <risa> ya les había hablado de esta serie hace algunos meses la nueva reinvención y dirección que le están dando a la serie actual de los Picapiedra en cómic es demasiado genial se siente como algo filosófico, crítica social, es demasiado lo que se toca en cada uno de los cómics de esta serie y recuerdo muy bien, no me acuerdo en cuál issue de los cómics pero hay una página, una sola página en donde el personaje de Vilma se le da una historia y un trasfondo tan, tan hermosísimo Vilma habla de lo que significa para ella la pintura, de la relación que tiene con su familia Así como para ella la pintura prácticamente significa vida y seguir adelante Como les digo es una sola página del cómic en donde el personaje tanta relevancia, se le da tanta humanidad, es impresionante lo que hacen con los personajes en el cómic de los picapiedra. Y cuando di la pregunta fue el primero que se me vio a la mente porque desde que leí esa página le agarré muchísimo cariño a Vilma. Y creo que sería una mujer con la que me encantaría pasar mucho tiempo Para que me platicara de las visiones que tiene de diferentes cosas en la vida Si no han leído los Picapiedra amiguitos Leanlo, es un cómic que vale muchísimo la pena Salió el año pasado, fue la gran revelación el año pasado Y sigue siendo muy bueno por lo que he leído en la crítica Así que Vilma Picapiedra es mi nuevo crush literario Siguiente pregunta ¿Nuevo personaje favorito? Harry Haller, Harry, Harry, Harry Siempre le digo Henry, pero no es Harry, Harry Haller, el protagonista del lobo estepario y en general la idea, el concepto del lobo estepario es mi cosa favorita en literatura de este año. Ya se, los he, ya se los he dicho mucho, este 2017, German Hess ha llegado para quedarse en mi librería y cuando leí el lobo estepario... Hubo tantas cosas que hicieron clic conmigo y Harry es una de esas cosas. Y el concepto de lobo este padre también me encanta. Así que eso tiene que ser mi personaje favorito en lo que va de este 2017. Si volteo mucho para abajo, obviamente es porque aquí tengo las preguntas y las respuestas. Así que la siguiente pregunta es, libro que más te ha he hecho sufrir. Y aquí no por la historia, sino porque duré como 40 minutos decidiendo si lo compraba o no. De hecho ya se los enseñé ayer, es una novela gráfica Los Cazadores de Sueños de Neil Gaiman Con el personaje Sandman de la serie The Sandman O bueno, Morfeo ¿Por qué debatí tanto? Yo no quería tener este libro hasta que tuviera completa la serie principal de The Sandman Que tengo nada más los primeros 5 volúmenes que se publicaron aquí en español Los otros no los pude ya comprar en español Los voy a comprar por internet eh, Y quería esperarme a que tuviera los 10 volúmenes completos de The Sandman pero no sé cuándo vaya a pasar eso Y pues también quería tener esta novela gráfica Porque ha ganado varios premios Es súper, súper, súper buena Las ilustraciones son súper geniales Y pues me debatía mucho eso ¿Lo compro? ¿No lo compro? ¿Me espero? ¿No me espero? Y si ya no lo vuelvo a encontrar en español Porque la edición es hermosísima ¡Ay! no tanto porque le pusieron muchas cosas alrededor pero la edición que sacaron aquí en méxico es hermosísima y con muy buena calidad y el final pues qué creen lo compré y como les dije el día de ayer ya estoy esperando a que llueva para ponerme a leer esta novela gráfica que pinta ser muy muy buena la siguiente pregunta es libro que más feliz te ha hecho y es algo parecido con como con este no por la historia porque de hecho las historias que vienen aquí no son para nada felices, pero ya lo van a ver. De hecho, se supone que este va a ser una sorpresa para el book haul de verano, pero tiene que estar aquí porque es lo que más me ha hecho feliz en lo que respecta a libros este 2017, amiguitos. Tomo uno y tomo dos de la narrativa completa de H.P. Lovecraft. Estos libros son unos monstruos. Los compré el mismo día y no saben lo difícil que fue cargarlos en mi mochila, en la pinche bolsita que me dio Sambor, Sambor sepic cómprate bolsas más grandes, porque la que me diste para esto fue la cosa más incómoda que voy a haber experimentado, pero al mismo tiempo me hizo súper feliz por fin tener técnicamente, según lo que dice aquí, la narrativa completa de HP Lovecraft, ya lo saben ustedes, mi autor favorito y ahora... A cualquier día del día, cualquier día de la semana, en cualquier semana del año, puedo agarrar uno de estos libros y leer algo que haya escrito HP Lovecraft. Así que esto es lo que más feliz me ha hecho en lo que respecta a libros durante este 2017. Siguiente pregunta, ¿adaptación favorita del libro no es libro pero sin cómic? Wonder Woman, La Mujer Maravilla Creo que un aspecto principal sobre la identidad de Wonder Woman de Diana Se tomó de los nuevos 55 Y pues bueno, yo amé la serie de los nuevos 55 Con Brian Nazarello y Cliff Schenk en el arte Así que me pareció una buena adaptación Es una película que a mí me parece excelente Dentro del ámbito de las películas de superhéroes Obviamente, no quiero decir que sea una obra maestra del cine pero dentro de lo que respecta en el cine de superhéroes, creo que es una película excelente y yo la disfruté muchísimo. Así que voy a tomar esto como la mejor adaptación que he visto de un libro, en este caso un cómic. Y bueno, sigue. ¿Video favorito que has hecho este año? Tengo que decir que mi video favorito fue el de... Estas ruinas que ves. Para el concurso de Somos Booktube. Y por cierto muchas gracias. A todas las personas que me apoyaron en el concurso. Y pues la verdad es que me gustó mucho ese video. Creo que es mi favorito. Porque es en el que más me he esforzado. En lo que va del año. No sabía cómo reducir Todo a tres minutos y medio Me gustó mucho las figuritas que hice Para el video, la edición no tanto Hasta que terminé de, hasta que ya estaba Completo, vi que había algunos detallitos Por ahí, pero en general creo que es El video en el que más eh, Empeño le he puesto a lo largo de lo que Va a este 2017 y Honestamente me gustó mucho el resultado Estoy orgulloso de ese video y bueno, también otra cosa de la que también estoy muy orgulloso son de los intros para los videos del de Club Nocturno. Trato de hacer un intro personalizado para cada relato del que les habla ahí. Y pues eso me está ayudando mucho a mejorar en la edición de video. Así que también me siento orgulloso de esos intros y me gustan cómo están quedando algunos. Y creo que ya por último es... Eh, sí, ¿Qué libros quieres leer antes de que termine el año? Antes de que acabe este 2017 Y aquí nada más puse dos cosas Porque son las que más, más tengo ganas de leer Pero obviamente la lista podría ser enorme Primero está Mitología Nórdica de Neil Gaiman No sé si así se llama el libro Pero bueno, Neil Gaiman el año pasado en inglés Sacó un libro de Mitología Nórdica Y creo que este año se publica en España ...en uno de los próximos meses... ...así que igual y pues puede llegar a México... ...también en los próximos meses no lo sé... ...pero Neil Gaiman ya saben es de mis favoritos... ...y quiero leer cómo escribe su... ...mitología nórdica y también... ...Uzumaki de Yunyuito. ...creo que es Junyu... Yunyuito. Eh, ...Uzumaki se va a publicar aquí en México... ...en octubre por eh, Panini Manga... Y pues también le tengo muchas ganas, hace años leí como que los primeros capítulos en internet y me gustó bastante, pero ahora ya va a estar aquí en México publicada en español por Panini, así que también estoy muy ansioso porque ya llegué eh, eh, Usumaki de Junju Ito y algunos otros cómics que están por salir, pero bueno, esas son las principales lecturas que quiero leer antes de que termine este año y ya, son 12 preguntas, como pueden ver, sí pude completarlas todas y fue muy interesante ver lo que he leído a lo largo del año, fue muy interesante ver otra vez la lista de libros había algunos que ni me acordaba que había leído pero ahí estaban así que me gustó mucho este book tag gracias a The Point Tube por eh, etiquetarme aquí y pues bueno si sí, este ha sido el book tag de el martes nos vemos mañana miércoles lectores ya saben yo espero que tengan una muy buena semana y que lean un muy muy buen libro